es una oportunidad para compartir algo que merece la pena con tu cita. Construir un vínculo sobre la confianza compartida y divertirse. Puedes intentar con algunos chistes. Es una prueba del sentido del humor y la primera de muchas oportunidades de hacerla reír. ¿Cuáles son las mejores preguntas con sentido del humor? Intenta ser un poco descarado e incluso bromear sobre tus nervios las preguntas divianas y descaradas trabajarán a favor de que cada uno muestre sus personalidades desde el principio en esa primera cita crucial. 3. Elige alguna actividad divertida. Para evitar secarse o quedarse sin palabras, elige una actividad en la que ambos puedan quedarse atrapados y disfrutar realmente. Una clase de cocina, bolos, Incluso ir al zoológico. Son cosas divertidas que no te dejarán lidiar con silencios incómodos. Quita la presión haciendo algo a lo largo de estas líneas y esos nervios de primera cita se derretirán. 4. Las primeras citas deben ser cortas y divertidas. Ahora, es aconsejable en una primera cita que sea corta. Eso es crucial.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 Así que no la hagas sentir como si estuviera en el sofá de un terapeuta haciendo demasiadas preguntas de sondeo. 6. Trabajo. En algún momento, vas a querer discutir lo que tu cita hace para ganarse la vida. Como se discutió anteriormente, no permitas que esta sea la primera pregunta que hagas. Está bien preguntar en algún momento. También, es buena idea preguntar si le gustaría dedicarse a otra cosa. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos la próxima.